Ey, <risa> Mi libro, Luna de Plutón <risa> Una vez más, para suministrar todo lo que necesiten Para destruir a los insolentes, putos, que los perturbaban Oye, oye, despacio, cerebrito Doctor Cogedor, ¿está listo? Todo listo según sus especificaciones. Este aparato puede cogerlos fuera de tu camino. Y solo mueves esto hacia arriba si quieres que regrese hacia arriba. Si Funcionará con mis fotos. Pues calles a Imea. Es 505. Tú, ¡Bájaros! Ya. Un dedo. Cualquiera lo hace. ¿Ah? No. Saludos, inferiores seres del mal. ¿No están hartos de visitas inesperadas en sus malvadas mansiones? Les garantizamos que su guarida estará totalmente protegida. ¡Tú, qué animal! Te mostraré cómo se hace. <risa> un pedazo de... ¡No el... lo que me chulo! Mejor... ¿Pero qué? <risa> mal... <It's> real, <risa> <risa> ¡No! <Bla> ¿Qué <risa> sucede <risa> con este condenado parada? Yo opino que Temo que se ha quedado sin energía, señor.